...estar en una manifestación como esta... ...parece que eh, en las sociedades modernas lo tenemos todo superado... ...y no, para nada, cada vez hay más agresiones entre jóvenes... ...mientras haya una sola mujer en el mundo que siga maltratada... ...yo voy a seguir aquí en la lucha... ...tenemos que salir a la calle porque nos queremos vivas, vivas aquí, todas vivas... La CGT, como siempre, estamos en la calle y la Federación Local de Barcelona simplemente es eh, la que recibe a todos los compañeros y compañeras que vienen del resto del, es del Estado para demostrar en las calles lo que la CGT podemos hacer y queremos reivindicar. Hay suficientes motivos para estar todos los días en la calle en lucha permanente. Que estamos hasta aquí y necesitamos que las cosas cambien. Solo luchando conseguiremos mejoras y conseguiremos derrotar al capitán.